Muy buenos días, muy buenas tardes para todos, el día de hoy voy a hacer una pequeña receta muy rica y muy rica y sencilla, el día de hoy vamos a utilizar, vamos a hacer una receta con el atún y con las papas, vamos a hacer algo muy muy muy fácil, vamos a, a, a, a combinar la, la proteína con los carbohidratos, el atún nos aporta tanta proteína, nos aporta eh, grasa magra, eh, nos ayuda para el corazón, nos previene de tantas enfermedades cardiovasculares, lo que es la proteína animal y sobre todo el atún. El, y, y las papas, las papas nos aportan tanto carbohidratos, eh, están compuestos por azúcares y almidones, son, son el 40% de los macronutrientes que utilizamos en nuestra Dieta. hay gente que come mucho carbohidrato y entonces uno dice eh, pero por qué no, no, no, no, no talla, no define eh, comen tanto carbohidrato aunque a mí me gusta tanto el carbohidrato pero así como como tanto carbohidrato también voy a quemar, salto la cuerda, corro y de todo pero lo ideal es buscar el balance entonces hoy nuestra proteína el atún y las papas entonces vamos a hacer este pequeño plato eh, que es bueno para mantenerte siempre en forma esto es lo que yo como cuando estoy en casa así yo eh, como bien y me entreno vamos a, a iniciar eh, con, a, a preparar este este este atún, este atún este atún vamos a darle una lavadita una lavadita vamos a hacer un, un plato muy rico, muy rico, sabroso, sabroso ligero, lleno de, de calorías, así, siempre vamos a estar en forma, en forma, en forma, en forma, le doy, lo seco un poquito, lo seco, yo, eh, importante, la gente lo puede, lo puede, eh, cómo se dice, cómo se dice, le puede, yo lo voy a hacer muy sencillo, voy a hacer solamente limón, un poquito de aceite, y un poquito de sal y pimienta, nada más, pero tú acaso lo puedes eh, abinar con otras cosas, lo puedes eh, adobar, eh? Sí, yo lo hago así muy, muy sencillito, muy, muy fácil, vamos a poner nuestra olla, al, nuestra, nuestra paila, nuestra paila a calentar, un segundino, aproximadamente este plato dura, esto tú lo haces en 5 minutos, así rápido, no te quita tiempo y vas a estar Ah, así talladito, talladito, talladito. Entonces, aminamos siempre las proteínas, carbohidratos, aunque las verduras. ¿Ok? Vamos a utilizar un poquito de olio, olio, no tanto, no tanto. Un poquito de, de, de, aceite, de, de, de, oliva, de aceite de oliva, aceite de oliva. yo me emociono y hablo italiano, español. Estoy aquí es en español, para mi gente latina a todas las personas que todavía no se han inscrito a este canal te pueden suscribir, ya tenemos la... nuestra... nuestra... Oiga, nuestra... nuestra, nuestra, nuestra, nuestra péntola, no... péntola, no... ok, perfecto, perfecto, esta calda está poniendo caliente, caliente caliente, esta paila caliente ok, vamos a, a meterle nuestro atún Ok, vamos a cerrarlo aquí También necesitamos eh, Unas porciones de papa Ya las papas yo las cociné anteriormente Porque si las ponía a cocinar con, haciendo el video Se me vuelve muy largo Entonces, papa cocida papa cocida. Estas papas cocidas las vamos, Yo las voy a combinar, les voy a meter Un poquito de aceite de oliva Le he hecho un poquito de, de, de orégano Y para mí, están bien Están bien, así quedados Queda eso rico y sabroso Ok, vamos a Vamos a coger el limón A meterle un pedacito de limón Un poquito de jugo de limón Ok, los limoncitos ahí Pueden ver Estamos cocinando con Juan Pablo y pisimar Que Pablo Pablo se mantiene en forma de ejercicio Pongamos Un poquito la... la el vapor guarda como está esto de rico un plato rico lo pueden hacer en casa vamos a echarle un poquito de limón y así va a quedar eso sabroso ok perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto eh, en este momento vamos eh, voy voy a ir tallando la, la, la, las papas las papas las papas las papas las papas, las papas. 1, 2, 3, 4, vamos a poner aquí las papas, las papas acá, las papas, las papas previamente, yo hoy tengo mucha hambre, voy a comer un poquito, un poquito, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Eso es, aquí, ¿Qué? vamos a echarle otra papita, papa? otra papa, porque hoy tengo, eh, hoy, hoy me entrené muy duro esta mañana, salté la cuerda y la cuerda me, a mí me hace sudar, tanto, tanto, tanto. Ok, perfecto, las papitas acá. Estas papitas, a estas papas le voy a echar eh, un poquito de, de aceite de oliva y le echo un poquito de, de orégano, así que no quedan estas papas tan blancas, ¿no? Oiga, este, este atún ya, básicamente, ya, ya va a estar. Entonces, un segundino más, un segundo más y echámosle un poquito de de aire, de aire, de aire, de aire, de aire, de aire, de aire, estuvo el aire así, no, no, no, no se me escucha el vídeo, ok, eh, vamos a meterle a esto, sí, ya habíamos dicho que le va a meter un poquito de, de, de, orégano, orégano, así queda, queda un poquito adornadito, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ok, perfecto, de orégano, Vamos a meterle, yo le meto un poquito de aceite de oliva, o tú le puedes meter mantequilla, algo, pero poco, poco. Le recuerdo que todo, todo en exceso hace daño. Ok, perfecto, perfecto. Ya esto ya está. Apaguemos aquí esto. Perfecto. Vamos a sacar nuestro plato, nuestro tono, nuestro tono, nuestro azul. Dos pedazos de... Pablo come, ¿no? Que dirán, Pablo come mucho, ¿no? Pero es que si yo me entreno duro, debo estar... debo estar Después limpio eso, limpio eso. Debo estar siempre en forma, ¿ok? Vamos a meter un poquito de sal y pimienta. Sal y pimienta, sal y pimienta. ¿Dónde está? Pimienta, pimienta pimienta molida, el plato, uno, dos, tres, le puedo también meter un poquito de, de, de, de limón, si lo quiero más, de más más que se sienta, más el limón, más el limón, ok, y por último, por último, vamos a meterle un, un, unos tres tomaticos, así al menos queda el plato con un poquito coloradito bien, bien fitness, pero tú acá casa le puedes también meter un poquito de zanahoria de, de, ¿qué otra cosa le puedes meter? de habichuela todo eso te sirve para ponerte, ponerte en forma, come sanamente y porque tú te, tú, tú te entrena fuerte, fuerte, fuerte y comes comidas que no son gustas, entonces no estás haciendo nada y esa no es la idea, la idea es que tú te pongas en sano en sano, sano, cuide tu cuerpo, cuide tu cuerpo. Les recuerdo que todo en esta vida cuesta, la salud cuesta, la belleza cuesta, mantenerse cuesta. Entonces, vamos a meterle dos, dos más de, dos, dos tomaticos, dos tomaticos, eso es. Así, los tomaticos, metemoslo acá. Perfecto, este quedó como muy grande, ponemos aquí bien bonito. Ok, perfecto, este es un plato y más que yo, que yo que yo lo propongo yo lo propongo vamos a meterle un poquito de, de, de, de, de sale sale sale sale sale sale sabes sale. a las papas también ah, un poquito al, al atún ok, siempre siempre siempre al gusto al gusto al gusto como pueden mirar hice este rico plato Prote, proteína animal Y carbohidrato Y un poquito de, de verdura Este plato así Te va a ayudar a mantenerte en forma Mira que yo esto lo hice en 10 minutos Claro, en 10 minutos Si tú tienes la, la papa cocinada eh, Lo hacen en 10 minutos Y no te toca esperar la papa Pero mira mira que un rico plato Que puede ser acompañado con con con agua O una copita de vino no siempre, pero es bueno les recuerdo, si tú todavía no te has inscrito a este canal inscríbete a eso o ahora déjame tu comentario, dime Pablo me gustó, la receta fue muy rápida no tiene sabor, pero mira esta es un, una comida fitness para comer sanamente y ponerte en forma gracias a todas las personas de corazón, Juan Pablo aquí abajo te dejo todos los ingredientes son tres ingredientes, Papa atún y un poquito de verdura que yo tenía, un poquito de tomate y mira, este es un delicioso yo me lo voy a comer, después te dejo un poquito chao, <ríe> chao amigo, chao amigo a todos de corazón Pablo, muy bien